Quieres jugar, tienes que trabajar. Y estas muchachas trabajan muy duro para hacerlo. Eso es cosplay. Fanboy Confessional. cosplay. Entonces, ¿qué es esto? La abreviatura de trajes para jugar, el cosplay, es una forma de hacer arte sin las pretensiones de las galerías. Se trata de fanáticos de ambos sexos vestidos de personajes favoritos de la cultura pop. En especial de manga, anime, cómics, novelas gráficas y videojuegos. Para estas personas las mejores cosas provienen de Japón. Y muchos de ellos se identifican con los otakus, que son los fanáticos japoneses. Los cosplayers no esperan a Halloween para disfrazarse. En Japón se reúnen en parques y cafeterías de otakus. En Norteamérica lo hacen en convenciones que celebran todas las formas de cultura pop. Estas convenciones se realizan en lugares donde pueden buscar y comprar toda clase de cosas de la cultura pop. También conocer artistas y hacer que firmen sus libros. Pero las convenciones también se han convertido en un lugar donde los fanáticos pueden mostrar sus disfraces. Lo que más está creciendo en los fanáticos es el cosplay. Las convenciones son lugares fantásticos para encontrar objetos coleccionables de otakus, pero lo más importante es que puedes conocer fanáticos para mostrarles tu talento. El cosplay cobra vida. Michelle y Melanie son hermanas y han participado en esto durante años. En cada convención pasan meses preparando sus disfraces para impresionar al público y posar en las fotos. Muchos de sus disfraces están inspirados en los mangas japoneses. Katia, Clarissa y sus amigas están empezando a hacer cosplay. Ellas son fanáticas del RPG, interpretar personajes de videojuegos. De allí toman su inspiración. El próximo gran evento del calendario es la Convención de Anime del Norte de Canadá, que tiene lugar en la primavera en Toronto. Michelle y Melanie han estado trabajando en sus disfraces por meses, pero Katia y sus amigas se han atrasado y el tiempo es cada vez menor. Las muchachas planean disfrazarse de los personajes del videojuego Final Fantasy 13. Voy a ser Lightning de Final Fantasy 13 y ella va a ser Sara. Es la hermana de Lightning. Sí. Yo seré Fang y ella va a ser la hermana de Fang, Vanille. Este es el disfraz de Lightning. Está casi terminado. Tenemos que arreglar algunas cosas, pero solo eso. ¿Qué fue lo más difícil de hacer? Creo que estas hebillas que están por todos lados, sobre todo encontrarlas fue muy difícil. En mi disfraz tengo este enorme bolso a un lado de la pierna. De hecho, tenemos un bolso normal que puede guardar cualquier cosa como celulares o dinero. Un pequeño kit de costura. Sí, un pequeño kit de costura por si acaso. Cinta adhesiva. Final Fantasy es una serie muy popular que ha vendido casi 100 millones de unidades en todo el mundo. Ellas saben que habrá otros fanáticos de Final Fantasy. Por eso tienen que hacerlo bien. Bueno, siempre quieres realizar bien el disfraz de tu personaje, hacer que funcione para ti. De hecho, la razón por la que aprendí a coser fue para empezar a trabajar en estos disfraces. Habíamos improvisado con esos. Las salas que hicimos para nuestro disfraz. Oh, Dios, eso lleva mucho tiempo. Hay páginas de Internet donde pueden comprarse objetos para cosplay hechos como brillantes y coloridas pelucas. Viejas, recicladas y sintéticas pelucas no pueden teñirse convencionalmente. Por eso, un cosplayer debe saber cómo usar marcadores indelebles. Una locura. Como pueden ver, aunque la tintura sea muy negra, de hecho se transforma en un marrón oscuro, exactamente el color que necesitamos. Mientras la peluca se seca y el departamento de la madre de Clarissa se airea de los olores tóxicos, las muchachas salen a buscar canutillos y accesorios para su disfraz. Creo que necesitamos uno, dos, tres, tal vez cuatro o cinco. Me gustan estas, pero no sé si son demasiado brillosas. El disfraz debe centrarse en los canutillos. Debemos ponerlos juntos para que se vea bien. Para las tres capas necesitamos por lo menos 210 canutillos. ¡Oh, Dios! esos son muchos canutillos. Esta es la parte en que debes poner tu propia creatividad. Creo que estamos eligiendo una clase diferente de canutillos y debemos ver qué estilo queremos. Es una difícil tarea porque cuesta mucho ponerlos todos. La convención este mes es el día 30. Sí. Así que no tenemos mucho tiempo, en verdad. Dos o tres semanas. Esta es la parte donde todo se vuelve un poco difícil. Gracias. Gracias El momento se aproxima ¿Lo lograrán? Hey. Debemos reservar todo el fin de semana para esto, ¿bien? Sí No puedes ir a ningún lugar Mientras tanto Las hermanas Michelle y Melanie también están corriendo contra el reloj Preparándose para el anime del norte Nunca hay suficiente tiempo para esta convención Porque es la primera que tenemos en el año Siempre nos toma de sorpresa por alguna razón Espera un segundo. Tus pantalones no están listos aún. Pondremos un botón allí a donde corresponde. La presión se hace notar porque ellas realizaron varios disfraces no solo para ellas, sino para algunos de sus amigos. Veamos si esto puede pasar por tu cabeza. Aquí vamos, perfecto. ¿Te gustaría desenfundar tu espada? Está bien. Ponte las sandalias. Ellas recibieron una comisión por hacer el disfraz de su amigo Ferdinand. Ferdinand solo participó en cosplay tres veces. Estamos ayudándolo mucho con su disfraz porque ni siquiera sabe a dónde ir a comprar armaduras ya hechas. Me gusta trabajar en esto. Soy una experta en trabajos artísticos. Disfruto tanto esta parte como disfruto llevar los puestos. Bien, tenemos experiencia en armaduras ahora. Al final tomo la imagen de referencia y veo mi fotografía para compararlas y saber qué debo mejorar o cuán preciso es. El objetivo del cosplay es imitar al personaje de manga original tanto como sea posible. La creatividad se utiliza para convertir una figura de dos dimensiones en algo práctico y usable. Además debe ser liviano y de materiales accesibles. Creo que no puedo pasar un día sin hacer algo creativo. Siento que he perdido un día entero si no lo hago. Michelle también pinta y prepara piezas para vender en anime del norte. Muchas veces trato mis cosplays como proyectos de arte en 3D. Cuando yo realizo cosplays, suelo elegir cosplays que tengan armaduras, que tengan un estilo que no haya hecho antes o alas o algo diferente. Me gusta el desafío de aprender cosas nuevas. Este es uno para mí Haré un personaje de hombre otra vez Es uno de los muchachos más lindos de la serie Michelle hizo muchos de estos personajes Porque muchos de ellos no pueden ser realizados por un hombre Mike solo hace de hombre A él no le gusta cambiar Lo que probablemente sea bueno Tenemos solo cinco días más y yo debo terminar este disfraz de hombre, peinar la peluca y todo lo demás. Tengo que terminar una blusa para mi disfraz también. Aquí vamos. No vamos a poder dormir por esta convención, pero creo que no podríamos hacerlo de todos modos. Las horas de insomnio pronto serán recompensadas, ya que Anime del Norte está por llegar. Las vísperas de todas las convenciones Michelle y sus amigos tienen un ritual Una pijamada en su hotel Que se extiende a las calles y a un asombrado negocio de donas Algunos se detienen a mirar Otros miran hacia otro lado Las apariciones en público ocasionales son divertidas Pero la verdadera prueba de sus disfraces artesanales y su creatividad Es en la convención llena de colegas y este año hay 16.000 de ellos que han venido de todas partes del continente a la convención cerca del aeropuerto anime del norte es una convención para divertirse lo que significa que no tiene fines de lucro y está organizado por un grupo de voluntarios que se encargan de toda la logística es el cosplay navideño para estos fanáticos que esperan todo el año la oportunidad de encontrarse con sus amigos hacer algunos nuevos y mostrar sus cosas de hecho, si pueden entrar, hay muchas cosas para hacer adentro. El cuarto de juego siempre es un gran acontecimiento. El lugar de compras es un lugar obligado para los fanáticos y fanáticas. Hay entretenimiento en armas para jugadores novatos. Y un lugar muy popular entre los cosplayers que buscan un poco de inspiración es la biblioteca de manga. La palabra manga significa literalmente dibujos caprichosos. También describe un estilo y una forma de cómics y novelas gráficas japonesas de ciencia ficción, fantasía, comedia, romance o misterio. Los libros son importados de Japón y los fanáticos de todo el mundo nunca tienen suficientes de ellos. Un hombre vino este fin de semana y se pasó más o menos 12 horas aquí. Si quieres una recomendación, pregúntale a Emily. Todos estos libros son de su colección personal. Me gusta. Me hace sentir feliz poder compartir algo que me gusta. Probablemente puede parecer pasión u obsesión, depende de cómo se mire. Los fanáticos del manga y del anime no solo se disfrazan, sino que algunos realizan arte. Hay un pasillo de artistas para exhibir y subastar sus trabajos originales. Michelle trajo sus pinturas y algunos artefactos. Hago esto todos los años. A veces vendo un dragón y otras veces dos o tres piezas pequeñas. Suelo vender las más nuevas Así que probablemente esta sea la que venda Para Michelle, Melanie y sus amigos La convención comienza en un cosplay de los personajes del manga japonés Black Butler El demoníaco Black Butler es algo así como un símbolo sexual En el registro anual de los animes más populares de Japón Sebastian ocupa el lugar número 9 en la categoría El personaje que más me gustaría que fuera mi novio la actividad número uno no está particularmente organizada. Se llama salón de juego. Los cosplayers llegan al lugar y muestran sus disfraces y conocen amigos fanáticos y posan para las fotos. Todos los cosplayers de Black Butler se reunieron para una foto grupal. Para Michelle y Melanie es una oportunidad para comparar su trabajo y recibir un poco de mutua admiración. ¿Te gustaría tomarte una foto con nosotros? Nos robamos un sepulturero. Está bien. La interacción con otros fanáticos te permite conocer a otras personas que tienen los mismos intereses que tú, porque ellos también se disfrazaron de un personaje que les gusta y tú haces lo mismo. Yo conocí a muchos de mis mejores amigos aquí, porque tenemos muchos intereses en común, aunque tal vez no nos gusten los mismos personajes o las mismas series de anime. En la otra mitad del mundo, lejos de Japón, hay un sistema estelar de anime y Brittany Karbowski, una actriz que brinda su voz a muchos personajes de anime, es muy requerida por los buscadores de autógrafos. Ella es mi personaje preferido. Oh, ¿en serio? Me encanta oír eso. Sí, nos encanta, la vemos siempre. Otras especialidades de Japón están aquí en la cafetería Delish, donde las meseras se disfrazan de mucamas y actúan como sirvientas y tratan a sus clientes como sus amos y amas de casa. Además de una cálida bienvenida y una sabrosa degustación, está el juego piedra, papel o tijera, también conocido como jankenpon. ¡Yan cultura rave está viva para los cosplayers de todas las edades. Fiestas sin alcohol, baile y en cuanto a la ropa todo es válido. Para Michelle, Melanie y sus amigos es una oportunidad para cambiar de disfraz. Todavía no hemos visto a Katia y a Clarisa. Tal vez siguen esperando a que se sequen las pelucas. Pero la cuenta regresiva para el evento de cosplay ha comenzado. Clarisa, Katia y Angélica finalmente lo lograron. Este disfraz es el del Zafiro de Odín. Es un videojuego. Soy terciopelo. Soy Wendolin. Y yo soy Mercedes. Pero estos no se parecen a los disfraces que estaban haciendo un mes atrás. ¿Qué pasó con los disfraces de Final Fantasy? Bueno, yo me enfermé y desafortunadamente no pudimos completar los disfraces que queríamos. Entonces, ¿por qué estos disfraces? Eran más fáciles de hacer. Te sientes tan fuera de lugar si no estás usando nada, porque todas estas personas tienen disfraces muy buenos. Creo que uno quiere formar parte de esto. Las muchachas aún no decidieron si iban a participar de la competencia, pero tal vez hayan llegado muy tarde para entrar. Gracias. Me encanta el pastel de este lugar. Don McKinney se ha disfrazado por 20 años. Ella coordina el evento de cosplay de Anime del Norte y es la directora de disfraces de otras convenciones, incluyendo Fan Expo. Cuando tiene la oportunidad, ella también usa un disfraz. Soy una fanática de Halloween. Trabajo en la Casa Embrujada en el mes de octubre. Trato de incorporar eso a mi vida lo más que puedo. Soy muy apasionada. Hablando de pasión, las personas se forman por un lugar en la competencia antes de que la convención empiece. Y los asientos para el evento se venden rápidamente. Forman fila que se extiende hasta el exterior rodeando el edificio unas horas antes. Primero en llegar, primero en ser atendido. 1,400 asientos. Tienes que tener una muñequera para entrar al salón. Parecía que Katia, Clarisa y Angélica no iban a poder competir este año, pero se las ingeniaron para entrar. Todos están ansiosos. Los últimos toques están siendo terminados y Don y los jueces echan un vistazo minucioso a los disfraces. Vemos los disfraces en el escenario, pero mucho del esfuerzo de estos muchachos no puede verse desde lejos al nivel del escenario. Tienes que verlos de cerca, hablar con los niños y preguntarles, ¿cómo hiciste esto? Los cuernos están hechos con aislante en espuma. Usé papel de seda sobre eso y lo lijé. Muy bueno. Número 9, voy a tomar una fotografía rápida de ti para los jueces. ¿Qué número de entrada tienen? 18. También hay una entrevista con el maestro de ceremonias para discutir la introducción y confirmar los detalles de la presentación. No, no. Todo va a salir bien. Ricky Dick oh, es oh, nuestro oh, invitado oh, de honor. Es diseñador desde hace muchísimos años. Oh, okay, Más tarde me matará por haber dicho eso. <ríe> Tú eres una diosa. Luces como una diosa. Tú vas a ir allí y vas a actuar como si fueras una diosa. Ricky Dick disfrazado de seriamente macabro. Fanático. He estado realizando convenciones de disfraces desde los años 70 y me di cuenta a mediados de los 90, los últimos años, que me estaba volviendo viejo y eso no me gustó mucho. Muchas de las cosas del cosplay hacen que me gire a mirar. Yo puedo enseñar las cosas de la vieja escuela. Los niños saben todas estas cosas nuevas que de pronto se les ocurren y verlos hacer todas esas cosas de la nada es impresionante. Ella me envió un mail diciéndome, oh, debemos hacer este disfraz. Además de llevar 20 piezas de armadura, se supone que debes transformarte en bicicleta. Yo dije, ¿por qué no? Voy a intentarlo. Uh, Básicamente, estamos locos. Fue una decisión tomada impulsivamente. Ahora creo que puedo hacer muchas más cosas. ¿Podría decirme alguna forma para disculparme sinceramente de esta horrible, horrible, mala impresión? Está bien. El alcohol no sirve de nada. Vas a estar bien. Llegó el momento. Para algunos de estos cosplayers, las últimas noches y meses de trabajo terminarán en 60 segundos sobre el escenario frente a 1,500 de sus colegas. Uh -huh. ha... El conejo ha hablado. Rachel Alacard. Armada Imperial Estado de Sección 3, también conocido como Unidad de Tijeras Calabaza. ¿Qué es lo que hace a las hermanas Shiva tan especiales? Tal vez un motor de 55.000 caballos de potencia. A veces con los disfraces originales digo alguna cosa divertida y me voy Pongo algo de color por allí que causa una distracción y luego lo saco sin que nadie lo note Nunca antes lo habían visto Cuando estás haciendo la interpretación de tu disfraz como tantas de estas personas lo hacen aquí Todos saben si está bien o no Erin, Jackie y Gillian lo hicieron muy bien cuando terminaron, se llevaron el premio a la mejor actuación. Hay miles y miles de personas que tienen un hermoso disfraz y salen para tomarse fotografías y conocer a otras personas y nunca entran al evento. Eso me pone furiosa. El disfraz de Michelle obviamente es uno de los mejores, pero ella siempre se negó a participar. Ella dice que no quiere formarse para aparecer en el escenario y quiere ir a las convenciones en sus propios términos, pero puede haber otra razón. Ella es muy tímida. Esto realmente me ayuda mucho a vencer mi timidez, hacer cosplay y salir de mi caparazón para hablar con otras personas. Un disfraz es un buen iniciador de conversaciones, es arte que tú usas y te fuerza a interactuar con personas. Yo pienso que muchos adolescentes y jóvenes adultos necesitan eso en estos días. Es decir, muchos de mis amigos hablan por internet o teléfonos celulares constantemente, pero este es un lugar para venir a conocer personas cara a cara. De eso se trata esto, es un ámbito seguro, divertido y feliz. Los niños quieren involucrarse en un nivel de vida de experiencias. Ellos quieren formar parte de lo que ven. Ellos quieren imitar las cosas de los libros. Últimamente han aprendido muchas habilidades. Aprendieron a coser, a construir. Algunos de ellos aprendieron cómo ser artistas. Algunos de ellos aprendieron a autopublicarse. Ellos quieren aprender nuevos idiomas porque quieren ser más japoneses. Quieren aprender sobre viajes porque quieren ir a Japón. Ellos quieren vivir su cómic, pero no creo que eso sea necesariamente malo. Creo que es algo muy positivo. Ellos aman a estos personajes, quieren ser esos personajes. No creo que vayan a terminar creyendo que son esos personajes. Ellos saben que están jugando. Por eso es un cosplay. Me hice esa pregunta a mi mí misma noche. ¿Por qué me colocaba en esta situación de sufrimiento para hacer esto? Incluso dijo que esperaba que sus hijos no tuvieran pasatiempos tan locos como este. Para nosotras es una excusa para reunirnos. Y disfrazarnos. Sí. Y ponernos disfraces. Michelle, Melanie, Garth, Mike y sus amigos realizaron múltiples cambios de disfraces. Bailaron un poco, se divirtieron y posaron en las fotos. Muchas fotos. ¿Misión cumplida? Creo que mientras permanezcamos juntos y no nos separemos hasta el final del día, vamos a estar muy felices. Tendremos una convención fantástica si por lo menos la mitad de nuestro grupo viene y se disfraza. Realmente la pasaremos muy bien de ese modo. Saludos mortales. Soy Macabro, también conocido como Ricky Dick, y soy un fanático. Soy Dawn McKegney y soy una fanática.